Si realmente me amas, sé que un día volverás Si realmente me amas, sé que un día volverás Si eso no sucede, sigue libre tu camino Si eso no sucede, sigue libre tu camino Son historias del ayer, todos los recuerdos, son historias del ayer El amor que tuve, nunca fue correspondido, el amor que tuve, nunca fue correspondido Un día te fuiste, estrella fugas. Y fueron tus padres, estrella fugas. Ellos son culpables, estrella fugas. Nunca te acuñas bacra, nunca te acuñas bacra, nunca te acuñas bacra, te acuñas bacra, kikinyan te Icona, Hampa so creepy Missa Kirim, Tukuy Kau Saykuna, Hampa so creepy Missa Kirim, Nukaku Yaika, Manaki King Park Kaska, Yaika, Manaki King Park Te cari curpir nunca parches capa wah yo puncharinqui nunca parches capa wah que kim pataita mama nunca parches capa nunca tamanamunashka chu nunca parches capa Kapak chaska power, chukpun charinki, nyu kapachaska power, tikim patai tama, nyu kapachaska power, nyu katamana munashka chu, nyu kapachaska